Otra semana más, otra palabra más que nos trae el Señor. Y esta semana el Señor nos trae una palabra maravillosa que... Hay muchas personas, que hago cuando ya no puedo más? Y es el título de esta semana, ¿qué haces cuando ya no puedes más? ¿Qué haces cuando tú dices, no, por más que yo trate, no puedo más? Es precisamente que el Señor nos trae una palabra maravillosa. te Hay una palabra maravillosa a través de estos devocionales, a través de la fe que conquista, que está en Jeremías, capítulo 29, versículo 12, que te dice... Entonces vosotros me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Recuerda, entonces vosotros me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Mira que el Señor nos está diciendo que en ese momento de aflicción, en ese momento que tú digas, digas no puedo más, ya no sé qué hacer. La oración. La, la oración, la respuesta. Esa oración, ese momento de comunión, cierrate en tu cuarto, si no tienes un cuarto, vete al baño y Señor, por favor, llévate todas estas aflicciones, llévate todo lo que estoy pasando en este momento y verás que el Señor va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Pero tú vas a decir, pero yo voy a orar, pero no. el Señor va a otorgar. ¿Tú tienes fe? ¿Tienes fe como ese grano de mostaza? Tú irás. Bueno, yo te invito a que tengas fe como este grano de mostaza, y si tienes fe como este grano de mostaza, querido oyente, que también nos escuchan, eh, tú, mejor dicho, tu oración va a ser eficaz tu oración va a llegar al, al reino de los cielos va a llegar a nuestro Padre y el Padre va a escuchar y como nos dice Jeremías capítulo 29 versículo 12 ento, eh, entonces vosotros me invocarán y vendrán a suplicarme y los escucharé el Señor nos escucha pero muchas veces nosotros nos estamos escuchando al Señor tú dices pero el Señor no me está hablando claro que sí por medio de su palabra, querida iglesia, queridos hermanos El Señor nos está hablando Y nos dice palabras, palabras vivas, palabras de poder Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que todo lo podemos en su Hijo, que Él es el abogado para nosotros. Que todo, que, ta, que cada momento que tú abres los ojos por la mañana, Él nos está diciendo, yo te estoy fortaleciendo, yo estoy escuchando tus oraciones, yo sé lo que estás pasando, y no creas que estás sola o solo, yo estoy contigo. Y pero también, mira lo que nos lleva a 1 Tesalonicenses, capítulo 5 del, del versículo 16 al 18, mira lo que nos dice. Está siempre gozosos. Mira lo que nos dice el Señor. Toma apunte a esto. Está siempre gozosos. Ora sin cesar, te dice el Señor. Siempre gozoso y ora sin cesar. Da gracias en todo, te dice el Señor. Porque en este, es, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué puntos tan importantes nos está diciendo a nos, a nuestro Señor? Que antes de orar sin cesar, nos está diciendo, estás siempre gozosos, está siempre alegres, está siempre fortalecidos en Cristo Jesús, nos está diciendo el Señor. Y es por eso que el Señor te invita a que ores, ores sin cesar, porque mira lo que nos sigue después, antes de gozosos, que estemos siempre gozosos, eh, oremos sin cesar, y mira lo que nos dice también el Señor da gracias en todo como siempre lo, lo digo en este ámbito colombiano o en el lugar o en la nación donde tú nos estés viendo o escuchando eh, da gracias por ese dulce por esa arepa por lo que tú comas da gracias al Señor por el día que te dio eh, eh, eh, en el día de hoy por la semana que te dio el Señor por el fin de semana por, el, por la por la oportunidad de poder compartir con tu familia. Qué hermoso, qué hermoso que hoy en día, en época de pandemia, dar un abrazo eh, ha sido imposible para esos seres queridos. De pronto tengas adultos mayores, esas personas que tú no has podido abrazar y quieres abrazarlas, pero dale gracias al Señor que puedes compartir, aunque sea una videollamada, puedes compartir con ellos un momento de, de decir, hola, ¿cómo estás?, Papá, mamá, abuelo, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos, una, nos estás dando una vida eterna con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque cada día, como tú nos enseñas y lo repites cada día, como son niños pequeños, Señor, que cuando vamos a esa escuela nos repiten, nos repiten, ¿para qué? Para que podamos entender y para que esté en nuestras en nuestra mentes, en nuestros corazones, que tu Hijo es el camino a la verdad y la vida, que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu, al Espíritu de verdad, tu Santo Espíritu, Señor. Y mira que el Señor también nos lleva otra palabra que nos dice en Colosenses 4:2. Dedí, uh, dedíquense a la oración, nos dice el Señor. Perseveren en ella con agradecimiento. Mira que lo que hemos hablado aquí, en este momento, el Señor siempre dice: sean agradecidos, estén gozosos, eh, que oremos sin cesar que hagamos una voluntad buena en Cristo Jesús. Él nos está diciendo, oren, pero cuando ya estén en la... como dice el título, ¿qué haces cuando ya no puedes más? No, siempre ora. Y verás que a pesar de lo, lo que estés pasando en esa, co esa, en esa barca, en esa tormenta, aunque el Señor no esté ahí, recuerda que el Rey de Reyes, Señor de señores, siempre te va a proteger. Recuerda que el Señor siempre va a ser... Es, él es nuestro libertador. Él es el que, eh, el que nos ha dado esa promesa. Y recuerda que esta semana pasaste cosas, pero recuerda que el Señor te ha protegido, te ha bendecido en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo y que tenemos a su Santo Espíritu. ¡Qué maravilloso es eso! En el nombre poderoso de Jesús. Mira que también, ya para finalizar, en Marcos 11.24, para terminar, uh, te recomiendo que... Ve, vayas cuando termine, este veas este, este devocional, esta palabra de esta semana. Ve a Marcos 11.24, ¿qué nos dice? Mira lo, lo, lo que nos dice. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán. Pídelo, pídelo con fe, como te lo dije al comienzo. Como ese granito de mostaza es la semilla más pequeña y que cuando crece es lo más grande. Que cuando tus oraciones, ahorita de pronto tú no verás algo, pero ese fruto, ese, ese gran árbol que estás haciendo crecer en tu vida, en tu vida espiritual, en todo, se vea reflejado. Porque uh, nuestro amado rey lo ha, lo ha querido así y su merecido y su gracia lo, lo quiere así. Y por eso tú eres esa aguija, ese hijo, esos grandes guerreros, en el nombre poderoso de Jesús. Te invito, queremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por esta semana, por esta palabra, Señor, que nos has dado. Que hay muchos que no sabían qué hacer. Y tú les has dicho que la oración, que la oración es lo más importante. Que la oración al invocarte, al pedirte esa ayuda, Padre Celestial, al darte gloria y honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Nos ayuda cada día más a ser fortalecidos, porque todo lo podemos en tu Hijo, Señor, que nos fortalece. Amado Señor, amado Rey, queremos pedirte por, por los jóvenes, por los niños, por aquellos jóvenes, Señor, que están en las cárceles, aquellos hombres que están en las cárceles, aquellas mujeres que están en las cárceles, Señor, Aquellos niños que están en los orfanatos Padre celestial, yo te pido que tú seas tocando sus vidas, tocando sus corazones. Aquellas personas que dicen que no hay un Dios, no hay ese Dios vivo de poder, que tú seas tocando sus corazones, que tú seas tocando sus vidas y que ellos sean ese gran fruto, Señor, que estamos orando en este momento, pidiendo por ellos, porque esa semilla que estamos haciendo ahorita de orar y pedir por ellos que sean ese gran fruto, Señor como esa semilla pequeñita, la semilla de mostaza, que ellos sean la, ese gran árbol, Padre amado, que va a decir, la oración valió, La oración fue, valió la pena, porque donde hay dos, o más Señor, tú dices que tú escuchas la oración. Y yo sé que en este momento hay muchas personas orando, orando por aquellas personas, por aquellos pastores, por aquellas iglesias de sana doctrina, amado Padre Celestial. Te damos gloria y honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Mis queridos amados, nos veremos en otra, otra semana con otra palabra más aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.